Dos, la pasta de un segundo lanzamiento se genera en el primero. Más del 50%, por... 45% de personas que han entrado en esta segunda edición, ¿de dónde vienen? Del primer lanzamiento. Son personas que por lo que sea no pudieron dar el paso en esa primera edición. ¿Pero qué es lo que yo hice? Contenido seguí enviando emails, seguí publicando en redes sociales ¿y qué pasó? que esas personas confiaron más en mí, ¿por qué? porque invirtieron su tiempo ¿en qué? en leer mis emails en ver mi contenido y cuando llegó la segunda edición y a pesar de ser mil euros más cara de lo que vosotros pagasteis accedieron ¿qué es lo que va a pasar cuando saque la tercera? voy a seguir nutriendo a mi lista de emails voy a seguir publicando contenido en redes sociales ¿Qué pasará? Que personas que se han quedado en la segunda accederán en la tercera. Y esa es la importancia de los lanzamientos. Y esa es la importancia de tener una mentalidad de negocio y no de corto plazo. Mentalidad de negocio, no de corto plazo. Porque si piensas en corto plazo, los lanzamientos no valen una mierda. Si piensas en el largo, te puedes hacer de oro. Segundo aprendizaje, nutrir la lista, súper importante.